Les saludo desde Crescate y hoy vamos a trabajar con esta parte de drafting de Solidworks y al término de esta lección vamos a aprender a agregar vistas a un archivo de Solidworks Drawing y vamos a ver cómo podemos tener las diferentes tipos de vista en nuestro modelo. Para ello te voy a pedir por favor que abras un nuevo archivo con una pieza de dibujo entonces en lugar de usar pieza nos vamos a dibujo, le damos doble clic o un clic a dibujo y de aquí observen, nosotros podemos ver solo formatos estándar, los formatos estándar voy a hacer un breve video acerca de los formatos de hoja que tenemos en, eh, normalmente y bueno los estándar son ISO. El A1, el A0, el A1, el A2, el A3, el A4. Normalmente el A4 es muy aproximado al carta. El A3 es un doble carta. El A2 es dos veces un doble carta. Y el A1 es el doble de la A2 y el A0 es el doble del A1. El A0 es aproximadamente un metro cuadrado de tamaño. Por ejemplo, si tú escoges el A4, puedes estar observando en pantalla eh, lo que estamos observando ahorita, que es que mide 210 milímetros por 297 milímetros. Tenemos también el... Eh, el A3, que mide de anchura 420 por 297, el A2, el A1... Y el A0, que es aproximadamente un metro cuadrado de área superficial. En nuestro caso, vamos a utilizar una 3. Hoy vamos a seleccionar, si yo quisiera seleccionar más variantes, como por ejemplo de la norma DIN, de la norma GIS, que es la norma japonesa, o podríamos utilizar alguna eh, landscape en pulgadas A, B, C, D. Bueno, pues ustedes lo pueden eh, poner de alguna manera. En este caso o un tamaño personalizado. En este caso vamos a utilizar un formato estándar A3. Le vamos a dar a aceptar. Es importante visualizar esto y obviamente ya saben, en la parte inferior nosotros tenemos la manera de cambiar las acotaciones a pulgadas, a milímetros o a editar las unidades del documento. Voy a hacer un breve tache. Le voy a dar a aceptar acá la... Voy a dar un tache a las anotaciones para que podamos ver. Esta es la hoja de diseño que por default nos maneja el formato A3. Para que yo pueda eh, trabajar en eh, mi vista o agregar vistas, pues tenemos esta, este icono dentro de los detalles de dibujo que se llama vista de modelo. Es ahí donde yo puedo trabajar por buscar mi primer eh, dibujo que vamos a ocupar. En este caso yo ya tengo un archivo preparado. Eh, a ti te invito a que si tienes alguno otro o si quieres que yo te lo comparta, simplemente le des clic al link que voy a dejar en la parte de abajo del video para poder descargar este mismo dibujo y que el ejercicio te salga prácticamente igual que a mí. Luego entonces lo que vamos a hacer es colocarnos en vista de modelo. Y en esta vista de modelo, vamos a buscar la tecla de examinar. En examinar, yo voy a buscar dónde tengo posicionada mi pieza, que en este caso es mi pieza tapa. Esa pieza tapa, yo podría verificar ¿no? y ver que la abra en Solidworks, la, abro, la puedo abrir en Solidworks. Antes de, de otra cosa... Y para checar, ah, miren, estoy trabajando en IPS. Entonces, yo tendría que mover mi modelo eh, la página para convertirla a IPS. Y ahí está en IPS. Ahora, nos vamos a examinar y vamos a meter la pieza. Ahora, para meter la pieza, nosotros tenemos vistas. Y hay una configuración predeterminada. Ahorita podemos crear varias vistas, ¿no? Observen, a la orientación podemos crear varias vistas o bien podemos señalar en la parte de abajo, activar vista preliminar y podemos ver cuál va a ser la vista principal. De tal manera que, por ejemplo, si yo escojo esta como mi vista principal ¿sí? o la inicial, pues puedo colocar una vista en la parte superior desplazando mi cursor y puedo colocar otra vista en la parte derecha por ejemplo y entonces yo ya tengo eh, y bueno si me fuera así algún lado podría poner alguna proyección de tipo isométrico de tal manera que si tú lo observaste y lo voy a repetir para que si tienes dudas lo pongas simplemente me voy a vista de modelo le doy Clic a vista de modelo, examinar, busco la pieza que voy a trabajar en estos instantes, escojo si esta es mi vista principal, si esta es la vista principal, o puedo, si no puedo poner esta vista como principal, por ejemplo, pero vamos a dejar esta, ¿no? Esta la ponemos como principal o la vista frontal, desplazo hacia arriba y me va a dar la vista superior. Y si yo me desplazara hacia el lado derecho, me daría una vista lateral derecha. Y ahí tendría tres vistas principales que serían las que yo utilizaría. Si estuvies el estilo de visualización, será con líneas ocultas visibles porque estamos generando un plano de ingeniería. Ahora, hay, hay cuestiones de detalle importantes que tenemos que trabajar. Entonces, voy a dejar esta fuera. Un poco para que tú puedas ver que eh, eh, está generado el dibujo. Seguramente, si a ti no te salen estas líneas ocultas, es porque no tienes una configuración donde nosotros tenemos que meternos a opciones. Y en opciones tenemos que ver estilos de visualización, dibujos, estilo de visualización. Y aquí tenemos que tener activo líneas ocultas visibles, líneas ocultas visibles. Y en las propiedades del documento tenemos que cambiar el estándar a ANSI para trabajarlo en pulgadas. ¿no? Esto lo tenemos que hacer porque siempre por default viene configurado en ISO. Si es que nosotros configuramos por default al momento de instalar nuestro software en eh, en milímetros entonces le tenemos que cambiar a ansi y ya tenemos aceptar y ya obviamente te van a salir estas opciones de líneas no también podemos poner por acá estilos de visualización ahí está tangentes visuales no podemos poner eh, por ahí a lo mejor aquí eh, optimizar las, las, las líneas ¿no? de visualización y puedes ir jugando con cada uno de ellos. La realidad es que pues simplemente con, con poder ir viendo eh, esta parte, ¿no? podemos eh, trabajar ya con las vistas. ¿no? Entonces, no sé si tengas alguna duda de cómo colocar las vistas principales. Ahora voy a eliminar vistas. ¿Cómo la elimino? Selecciono la vista y elimino esta vista. Si quisiera eliminar la vista inferior, también la voy a eliminar. ¿Y se desea eliminar los siguientes elementos? Sí. Y solo me quedaría esta como vista principal, por ejemplo. Y luego podría ser una vista derivada de esta, una vida, vista proyectada. ¿Cuál podría ser esa vista? Una vista de sección. Esa vista de sección, en lugar de ser lineal, la voy a hacer un, con la cuarta opción que ves en la parte inferior, que es la parte alineada. Entonces le das seleccionar y le das clic aquí en el centro y vas hacia este lado primero. Y luego vas hacia este otro lado. Y ya se le hiciste una línea de corte. Esa línea de corte me va a derivar una vista de corte alineado en este caso. Y vamos a ponerle a aceptar. Y le ponemos las flechitas, la dirección de las flechas me dice la dirección visual. Es decir, estoy cortando y estoy viendo hacia allá. Le voy a cambiar invertir, Inversión Automática, que me lo cambie porque yo quiero ver a partir de este lado. ¿Qué quiero decir con lo que te estoy mencionando y voy a dibujar por acá? Lo que te estoy diciendo es que esta parte es como si la quitáramos giráramos 90 grados sobre el eje de la vista, la pieza y la mostramos aquí a un costado. Esa es una vista derivada, que en este caso es una vista de sección que podemos poner en el dibujo. Otra vista que podemos realizar puede ser una vista de detalle. La vista de detalle la podemos poner aquí en la orilla Activamos vista de detalle, como activamos vista de sección hace un rato. Activamos vista de detalle y abrimos un círculo. Por ejemplo, un círculo en esta zona. Si abrimos un detalle y ese detalle lo ponemos por acá abajo, por ejemplo, a donde no me estorbe, ahí está. Generamos una vista de detalle. Si tú observas, y voy a hacer un pequeño zoom para que lo veas con el crawl ball. ahí viene la vista de sección A y acá está la línea de corte A. Entonces identificas de dónde viene el corte. Y la vista de detalle, pues también está por el círculo posicionada como vista de detalle. Si tú lo alcanzas a ver, voy a subir un poco la vista. Y voy a mover el texto para que se pueda ver. Ahí tenemos detalle A a escala 1 a 1. ¿Qué pasó? Ya colocamos una vista de detalle y con esto podríamos ir acotando ya todos los requerimientos correspondientes a esta figura. Pero el objetivo de esta actividad es simplemente que sepas agregar vistas en nuestro draft. Y una vez que ya agregamos las vistas, le damos a aceptar y podemos guardar nuestro dibujo. Si te gustó este video, te sirvió, simplemente ponme un comentario, dale like a la, a la manita para que dices, le me gusta y comparte el canal. Que eh, Bueno, no solo es el único contenido que tiene, pero es uno de mis principales contenidos. Te veo en la próxima. Gracias.